¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana es la semana de qué sí es coaching. Eh, la semana anterior fue lo, la semana de la que no es coaching y estaba basado en algunas de las preguntas, si se quiere, más eh, reiteradas que me hacen cuando me consultan por privado, por WhatsApp, digamos, de qué se trata una conversación, de qué se va a tratar o cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar adelante la conversación de coaching. Eh, que son cosas que a veces las personas, digamos, las relacionan con otras disciplinas, otras metodologías de trabajo. Entonces, esta semana sí va a ser ¿Qué sí es coaching? Y hoy, puntualmente, el posteo de hoy, y por eso es este video, es ¿Qué sí es coaching? Sí es una sesión de autorreflexión, una, una conversación de autorreflexión, donde descubrís cómo mejorar eh, hacia un futuro o hacia el futuro que vos querés. ¿Sí? Eh, esto ya lo había explicado también en, algo de, en alguno de los videos anteriores, que es como, si se quiere, el diferencial que tiene el coaching en, eh, en referencia o en comparación con otras disciplinas. Nosotros trabajamos desde el presente hacia el futuro. Eh, así que bueno, esto, ¿Qué sí es coaching? Es una sesión donde te invito a través de preguntas a reflexionar y estas reflexiones con un propósito, ¿no? Porque si no, tampoco es simplemente por reflexionar, sino que el propósito es que estas Reflexiones estén, eh, si se quiere, enfocadas a descubrir cómo vos podés mejorar el futuro que querés lograr, el futuro que querés alcanzar. Entonces, ¿Qué si sí es coaching? Una vez más, es una sesión de autorreflexión donde descubrís cómo mejorar hacia ese futuro que vos querés. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya sido útil este video y nos vemos en el próximo video, en la próxima entrega. Hasta luego.